Juan Santo Bulgo. La situación aquí, que esa planta ahí no la queremos por el motivo de que aquí somos mucha gente. Entonces, cuando pones esa planta de... Ahí, nos vamos a quedar todos sin agua. En un tiempo, de una sequía, todo el agua viene del país y nosotros nos quedamos sin agua. Entonces, no la vamos a ir de ningún apoyo ¿No está la comunidad de acuerdo entonces? ¿sí? La comunidad no está de acuerdo. La comunidad no está de acuerdo. ¿Cómo le dicen el sector a la El sector es los maestros, la quinta, la cuarta parte. Roca, sí. roca, roca. La situación es que nosotros no aceptamos la planta de gas, la planta de, de agua que van a poner ahí. Y si la van a poner, le vamos a quemar, le vamos a romper los tubos y le vamos a hacer de todo. ¿Cuáles son los propietarios? ¿Cuáles son los dueños que quieren No lo conozco, no sé quién es. No sé quién es, vive ahí. Y estaba ahorita aquí y se fue. Vemos la si construcción en este solar. ¿Se debe a esto no? Dígame. Esta construcción aquí que vemos en este solar. Se es, debe a, a, a esto que vamos a ponerla. Sí, ahí es que quieren trabajarle para poner la planta de agua. Y sí. nosotros la comunidad no lo aceptamos en este sector. Se han reunido, reunido ustedes con, con el dueño. Ese hombre anda huyendo, ese hombre no se ve, aquí no se ve. Ese hombre no se ve por ningún lado. Mira, la verdad es que yo soy nuevo por aquí, pero como soy propietario también, también me duele la comunidad. Y sí, como bien es cierto, están por instalar una planta aquí, una planta de tratamiento de agua para fines de negocio. Y como tú sabes, esta comunidad duró más de 20 años luchando para que le pusieran su agua. Y no vamos a permitir que de la noche a la mañana alguna persona vengan porque tengan dinero... Y han cometido muchísimas irregularidades porque empezaron por lo último. Empezaron por instalar, hacer trabajo, sin comunicarle a la comunidad que tenían esas pretensiones. Y nosotros como comunidad fuimos los últimos en enterarnos y por eso estamos reaccionando así. ¿El nombre suyo? Licenciado Paulina Concepción Félix. No, mira, es que esa planta de agua no va y que nosotros nos arriesgamos con la policía hasta que nos llevaran presos luchando, quemando goma y de todo para que nos pusieran esa agua para acá. Entonces viene ahora, de la noche a la mañana, a poner una planta de agua ahí. ¿No sé qué nombre de la planta dueño de eso? No, yo no conozco a ese hombre. Ese hombre llegó e hizo una casa ahí de pronto y ya está metido ahí. Yo no sé, no conozco. su casa. Y tengamos más de 25 años luchando, quemando pocos. La situación aquí es este caballero, permiso, este caballero, porque trabaja en el ayuntamiento, no sé si es familia de la mujer, del esposo de ella, de dueño de esa casa, este señor vino aquí, compró esa propiedad, la compró esa propiedad. No he hablado con ninguno de, de los vecinos y quiere montar una planta de agua. Y en primer lugar, nosotros no la aceptamos. No aceptamos. Tengo para decirle a ese caballero que vino con una actitud, atento que el coronel de los bomberos o trabaje en el ayuntamiento, que piense, aquí somos todos propietarios y aquí todos tengamos el mismo derecho. Y esa planta no la vamos a pedir. En momento. Gracias. Quieren ponerle una planta de, gado, de, no, de, de no, agua, no, te dice? de agua potable. En ningún momento lo vamos a permitir, porque nosotros somos propietarios aquí. No, ¡Nadie! ¿La no, autoridad de han dicho ustedes? Y él vino y le metía el cuarto por abajo a Medio Ambiente, que venía esta mañana a él cobrar el cuarto, y el dueño de la casa se fue. Porque es el papá de la mujer, del dueño de la casa. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pregúnteme el nombre. Entonces usted dice que quiere imponer una planta de agua ¿quién? Una planta de agua. Y a... Y aquí somos todos propietarios. Es propietario de los dueños, de la, de la... Ese fue. Y aquí nosotros no se lo vamos a permitir en ningún momento, porque aquí somos todos propietarios. No estamos de acuerdo. En ningún momento vamos a estar de acuerdo. Hay que, hay que la aquí lo primero es que se está intentando construir una planta de tratamiento de agua con fines comerciales. La primera parte que la comunidad ve es, es precisamente la falta de respeto y de consideración a esta comunidad cuando en ningún momento se nos ha comunicado de esas intenciones. De esas intenciones. En segundo lugar, nosotros entendemos que esto tiene que ser llevado a vista pública, para los fines regulatorios y normales dentro de los parámetros de la legalidad nosotros nos ha costado mucho sacrificio conseguir un servicio de agua potable en esta comunidad y estos señores de una forma abrupta de una forma eh, arbitraria. arbitraria por demás han venido con el supuesto derecho de como usted puede ver, hacer los trabajos ya de base para esa estructura comercial. La comunidad está totalmente opuesta a eso y no va a permitir que esa planta de tratamiento mañana en un estado de sequía, como se da en este país, nos quedemos sin agua y ellos con toda el agua vamos al saborio para fines de lucro personal. ¿Cuáles son los dueños de la planta de gas? Desconocemos a esos señores. Desconocemos a esos señores porque ha sido de una forma, como te digo, imprevista, irresponsable y premeditada por parte de ellos. En contra de esta comunidad que no va a permitir, no va a permitir ese abuso. No lo vamos a permitir. Eh, ¿Usted puede creer que una persona que supuestamente tenga permiso va a venir a trabajar a las 5 de la mañana? ¿eh? ¿Qué es el inicio de los trabajos? Y para a las 7 las de la mañana. Hoy fue que duró más trabajando ahí. No queremos la planta de gas. Yo soy la vecina de ahí de lado. Y soy la representante de la iglesia aquí. No, no queremos la planta de, de, de agua ahí. No la queremos. Es una planta de agua y no vamos con eso. Y no vamos y no lo aceptamos y no lo vamos a hacer María Cristina.